Hola, hola, hola, muy buenas noches, mis queridos amigos, qué gusto poder compartir con ustedes ahora también la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles con una audiencia interesante que nos escucha cada noche y por supuesto con el deseo de poder darles a conocer el Evangelio de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de lo que pasa con el Evangelio cuando comienza a tener crecimiento y cómo a través de las, del tiempo y las edades, eh, el enemigo de Dios ha utilizado diferentes personas, diferentes maneras, diferentes momentos para poder detener la obra de Dios y lo único que ha hecho simplemente es provocar eh, una multiplicación eh, tan, tan grande que la, el, el pueblo de Dios ha crecido a través de las edades tanto que finalmente hoy son millones y millones de personas que escuchan el mensaje de Cristo. Gracias por acompañarnos esta noche y por estar presente en nuestras presentaciones del día de hoy. Vamos a ver un poco acerca de cómo los apóstoles al llegar a Jerusalén, de vuelta de su viaje, eh, Saulo y Bernabé, se encuentran con un gran inconveniente, con un gran problema, que no deja de ser un problema que también tenemos ahora. Muchas de las personas cuando ven a los conversos, en vez de aceptarlos como son, y de enseñarles a vivir una vida cristiana, comienzan a ponerle reglamentos, reglas, como para decir, si no haces esto, entonces no eres de los nuestros. O si no participas de este asunto, o no te compras, entre comillas, esto que nosotros ya lo tenemos como práctica, no eres de los nuestros. Miren lo que dice en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, algunos que venían de Jerusalén, perdón, de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esa es una de las cosas que el enemigo ha logrado a través del tiempo, ponerle trabas al Evangelio, ponerle trabas a la práctica cristiana, ponerle trabas al Evangelio de Cristo, ese Evangelio libre, ese Evangelio abierto, ese Evangelio pleno. Pero tú me dirás, oye Boris, pero ¿cómo puede ser una persona un cristiano si finalmente no cumple las reglas? Es que te voy a decir que el cumplir las reglas no es del cristiano. Es el fruto del espíritu. A ver, tengo una pregunta. Una naranja para ser naranja, ¿tiene que cumplir las reglas de una naranja? ¿Tiene que tener hojas de naranja para poder producir naranjas? No, tiene que ser naranja en su semilla. Si él es lo que es en la semilla, lo que viene después será la consecuencia de... Nosotros tratamos de cambiar a los cristianos por actitudes externas. Yo les voy a contar hoy día una experiencia interesante de una jovencita que pertenecía a mi iglesia y que sin duda ella podía ser una buena cristiana, pero ahí tenía sus, sus crecimientos, le digo yo, su desarrollo espiritual, que todavía no había logrado algunas cosas que eran importantes en su vida. Pero estos cristianos que habían aceptado ya el mensaje de Jesús, ahora los de Jerusalén eran judíos, entonces ellos querían que la gente para poder ser eh, miembros del pueblo de Dios, del, del movimiento cristiano, ahora exigían que traigan consigo también prácticas judías. Después eso se fue diseminando en diferentes lugares, y el apóstol Pablo en diferentes iglesias tuvo que luchar contra eso, porque estaban los famosos judaizantes. Estos que querían que los gentiles que habían aceptado a Jesús, que habían recibido el Espíritu Santo para poder, seguir, según ellos, ser salvos, no solamente tenían que creer y ser bautizados y ser discípulos de Jesús, ahora tenían que también circuncidarse. Miren lo que dice. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, o los, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar eh, esta cuestión.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 se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, si no, no son salvos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto de manera organizada y con una convocatoria. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen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 Normalmente esas exigencias, hoy en día, son muy parecidas. Si tú te conviertes al evangelio protestante, de la iglesia protestante, tienes que hacer tal cosa, guardar tal día, dar esto de aquí, hacer esto de allá, y comienza una cantidad de exigencias para que recién tú puedas ser parte del de grupo. Si tú te conviertes a una iglesia del Séptimo Día, entonces comienzas a recibir el bombardeo de que no uses aretes, no bajes la falda, eh, no te dejes crecer el pelo o déjate crecer el pelo, o no te pintes, o haz esto o okay. aquello. Si te conviertes a una iglesia católica, ah, no tienes que ir a misa, si no vas es pecado capital, tienes que ir a las procesiones. Todos los movimientos cristianos recibieron de algún modo una influencia espuria de creer que porque ellos exigen por fuera las cosas que se pueden ver, ellos pueden determinar finalmente quién es y quién no es cristiano, quién es y quién no es de la verdad. Yo siempre me he opuesto a este tipo de cosas, porque cuando Jesús dice a las personas, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo no me imagino a Jesús diciéndole a la mujer que estaba sucia, anda a bañarte primero para recién yo perdonarte. O al hombre que estaba en su cama más de 38 años, decirle, ¿sabes qué? Mejor lávate primero para que yo te perdone tus pecados y después recién te puedo perdonar. Recién vas a poder caminar. O busca a alguien que te limpio. Que te, que... Yo me imagino a la, mujer, a la mujer prostituta diciéndole, oye, ¿sabes qué? Vete a tu casa, primero bañate, vístete mejor, y vienes y yo te voy a lavar y te voy a perdonar y te voy a limpiar espiritualmente. Yo no me imagino eso. Incluso en el caso de Saqueo, cuando llegó a su casa, Saqueo no había arreglado las cuentas con sus, con sus prójimos. Incluso cuando llegó a la casa de Simón el Leproso, Simón el Leproso era un pecador con la misma mujer que lavó sus pies con perfume y con sus cabellos y con sus lágrimas. A Pedro no le dijo, mira Pedro, sé mi discípulo y si quieres ser mi discípulo, mira, te quiero limpio, ¿ah? no quiero que seas pescador apestoso y que con olor a pescado y todo lo demás, así que anda limpiándote para que me sigas. Jesucristo nunca puso condición al hombre que creía en él. Nunca. El ejemplo de Jesucristo era eso. El apóstol Pedro no lo entendía, por eso que no quería ir a predicar a aquellos que no eran judíos. Pero cuando se le mostró el lienzo a la hora de la, del almuerzo y la voz le dice, mata y come, y él dice, no, eso es inmundo, y, y, y la voz le dice, lo que yo he llamado limpio, no lo llames inmundo, y en cuanto despertó, encontró a dos personas que venían desde Cornelio, desde la, la casa de Cornelio, a pedir que vaya y les predique de Jesús. Y Cornelio era, era un centurión romano. Era uno de los, de los odiados. Pertenecía al grupo odiado por los judíos. Entonces, no podía ser que, que este, este, este mensaje debía llegar a ellos. Y después de un tiempo, cuando ya los apóstoles comienzan a predicar, se dan cuenta que llegan a la casa, ahí Pedro llega a la casa de Cornelio, y después de que ellos aceptan a Jesús como su salvador personal, el Espíritu Santo baja sobre ellos como lo había hecho en Pentecostés, como lo había hecho en otros lugares. No les preguntó a ver, Cornelio, ¿estás circuncidado? Este, a ver, ¿tú ya perteneces ya a estos diezmos? Oye, ¿ya tú estás haciendo...? No, no le puso condiciones. Entonces el apóstol Pedro, conociendo la verdad de las cosas, él entonces se levanta durante el concilio, y les dice, hermanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué les pasa por la cabeza? ¿A qué se debe tu molestia? Si ellos no están circuncidados y el Espíritu Santo descendió igual, ¿qué tiene que ver con lo que tú estás pidiendo? ¿Por qué estás exigiendo eso? ¿Acaso no les he dicho yo que yo no quería ir a predicar a los gentiles, pero ahora que ya estoy predicando, imagínate lo que me, lo que me ha pasado con Cornelio, con su familia? ¿No te has dado cuenta que Dios no pone condiciones para que puedas seguirle? ¿No te has dado cuenta que Él está buscando corazones dispuestos por el Espíritu Santo para ser transformados? Yo recuerdo cuando en una iglesia, a un predicador eh, que cantaba, que tocaba música, no lo dejaron tocar su guitarra en la parte de adelante del templo. ¿Por qué? Porque estaba con camisa manga corta. ¿A quién se le ocurre pensar de que la persona que tiene corbata y saco es la única persona que puede pasar, pasar al púlpito para poder predicar o anunciar el evangelio o tocar una guitarra o alabar al Señor? ¿A quién se le ocurrió que, que, que los seres humanos tenemos que mostrarnos externamente para que los demás digan que somos cristianos, un, eh, mostrar una apariencia de piedad? Y por eso hemos creado un tipo de iglesias hipócritas que no saben ni siquiera para qué existen que simplemente sobreviven como, como rollos dando la vuelta por ahí mismo y simplemente masticando sus propias costumbres y sus propios hábitos y olvidándose que el Evangelio de Cristo está confirmando los corazones de las personas en sus casas, en sus barrios, en sus trabajos, en el avión, en el carro, en, las, en, las, en los arados, en la cosecha, en donde sea. Por eso cuando dice el Señor que cuando Él venga y seamos llevados al cielo, uno estará arando en la tierra, otro estará sentado en su casa, y uno de ellos que fue fiel al Señor será llevado. Y no te sorprendas, dice la palabra de Dios, que allí muchos de los que eran prostitutas estarán primero en el reino de Dios. ¿Qué estamos predicando? Y Jesús se opuso a esas cosas y dijo, ustedes están predicando instrumentos de hombres, exigencias humanas. ¿Tú crees que Cristo quiere que tú seas una persona correcta cuando tú te entregues a Él? Justamente porque eres incorrecto, Él vino a buscarte. He venido a buscar a personas que han caído en el pecado. He venido a buscar enfermos del pecado. He venido a buscar quebrados del pecado. He venido a buscar personas desahuciadas de la vida que ya no tienen, le encuentran sentido a su existencia. A ellos he venido a buscar, dice Jesús. Pero estos que no entendían el mensaje de Jesús, porque creían que el mensaje de Jesús es pertenecer a una secta, incluso dice aquí que los de la secta de los judíos. Ya habían formado su grupito élite a este puede predicar, a este no puede predicar, este puede hablar, a este no puede hablar, este no me gusta como dice, como yo tengo la autoridad, no puede hacer esto, no puede hacer Eso lo han hecho conmigo a través de muchos años. Ah, claro, porque soy rebelde, que seguramente, porque hablo en un lenguaje que quizás a los demás no les gusta. Está bien. Controla tu élite, controla tu grupo, sigue adelante con él. Pero yo voy a predicar el evangelio aquí. Y lo voy a hacer como la palabra de Dios me dice. Ah, no, pero tú estás hablando en un lenguaje que no es apropiado. Así hablaba Jesús, en un lenguaje no apropiado para su tiempo. Les decía zorras, les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, y se molestan por eso. Claro, Jesús era santo, yo no. Yo no le voy a decir a la gente tú eres un sepulcro blanqueado, pero hemos creado un sistema en el cual los hermanos quieren vernos a nosotros seres perfectos. Aparentemente sin pecado. Entonces nos exigen las cosas externas y creyendo que cuando les mostramos una vestidura bonita, una cara muy sumisa y muy humilde, entonces, ah, este hermano sí ha cambiado, ha cambiado. Y no te das cuenta que simplemente estamos actuando para que tú no te molestes, para que tú, que te has olvidado de que eras ternera y que ahora te crees vaca, dentro del concepto de la, del ejemplo de la parábola, nadie se siente ofendido, estoy utilizando el lenguaje, la, ter, la vaca se olvida que fue ternera, el pecador que ahora es líder de la iglesia se olvidó que cuando lo encontraron era borracho, era perdido, ah no, pero tú y yo ya cambié, claro, cambiaste para qué, para los demás, ya dejaste algunas cosas que se ven, y ahora tienes otras cosas que no se ven, que están escondidas y que sencillamente tú lo sabes apañar y opacar de tal modo que tu evangelio parece que fue un evangelio correcto. Dios quiera que sea correcto. Yo no estoy diciendo que todos los que van a la iglesia son una tierra de hipócritas, por supuesto que no, pero algunos han tomado esa actitud incluso han prohibido a algunos hermanos hacer tal o cual cosa yo recuerdo una vez un hermano de la iglesia muy celoso de la iglesia de Dios y, y lo felicito por su celo y trabajador, era un ejemplo de trabajo y él era duro con el pecador, bien duro hasta que un día uno de sus hijos cometió un pecado horrible y él salió al frente y dijo ¿cuántas veces yo vi el pecado de los demás? y puse el dedo y la llaga sangró y era feliz yo de poner el dedo en la llaga, como Saulo, cuando predicaba y atacaba a los cristianos. Así era él, muy celoso, hasta que un día en su familia fue tocado con el pecado que más castiga a la iglesia. Y él dijo, ahora entiendo cómo duele. Es que el Evangelio de Cristo no fue dado para que nosotros pongamos una, una regencia. Un departamento de, de, de, de fiscalización de los hermanos para que los hermanos sepan cómo tienen que comportarse, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son los rudimentos o los reglamentos que hay que poner en la iglesia para que la iglesia ahora sí lo acepte como un verdadero cristiano. El cristianismo no es ese. Ese es el sistema eclesiástico que hemos establecido como una manera de satisfacer nuestro ego, nuestro poder de control sobre las personas. Y eso no debemos hacer en las iglesias, porque las iglesias así van a perder el, la oportunidad de predicar el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Estaba yo a, a, acompañando a una nueva iglesia que estábamos fundando en los Estados Unidos. Y una muchacha que era compañera de mi hija, este, venía a la iglesia muy linda y bien vestida, era la edad de mi hija. Las dos dirigían los programas de la iglesia y todo lo demás, pero ella trabajaba en una tienda donde a la tienda iba con sus aretes, iba con todos sus, sus rudimentos y todo lo que se usa en una persona que va, que va a, a, al trabajo. Sus falditas cortas, sus tacos altos, bien pintadas. Y una hermana de la iglesia que normalmente tenía esta forma de pensar, esa forma de pensar de, de que todos tienen que vestirse de una manera, que las chicas tienen que tener esta forma de vestir, etcétera, etcétera finalmente llegó a la tienda, y ella no sabía que la muchacha trabajaba allí. Así que buscando unos vestidos para una de las niñas de sus nietas, y no encontraba, y llamó a una señorita, por favor, ¿me puede ayudar? Y la señorita vino caminando y dijo, ¿qué? ¿Tú? Y dijo su nombre. Inmediatamente se fue de la tienda, enojada. El miércoles por la noche yo fui a predicar a la iglesia, como normalmente lo hacía, yo estaba a cargo de la iglesia, y después de la predicación, la hermana estaba pero furiosa y me contó la historia. Yo la escuché yo le dije, hermana, esta muchacha se comporta así porque usted es la culpable. ¿Qué? ¿Y ahora me va a echar la culpa a mí? ¿Que acaso yo le digo que ella se vista así? No, usted le dice que se vista como usted la quiere ver en la iglesia. Y por eso ella se deja sus pinturas, se deja sus arepes en la casa, se baja la falda, se pone los tacos más bajos, porque en la iglesia usted no le permite. Entonces ella viene para que usted la vea bien, para que usted crea que ella es una buena cristiana, porque usted la ve vestida de esa manera, viene así. Pero cuando va al trabajo, ella es la cristiana que es. Allí se muestra lo que ella es. Ya usted ahora la vio. Hay que borrarla de la iglesia. Eso es lo que normalmente hacen los cristianos que no entienden el evangelio de Cristo creen que las personas hay que sancionarlas. Cuando el apóstol Pablo dice, si ves alguna cosa en tu hermano que está mal, ve y habla con él, ayúdalo. Si no entiende, busca un testigo. Si toma una actitud rebelde, preséntalo a la iglesia. Y si al final de todo eso ya no quiere saber esto, en otras palabras, ya decide apostatar de la verdad que ha conocido, pues entonces el apóstol Pablo utiliza un lenguaje que dice, échelo a Satanás, ¿no? Como quien dice, ya, déjenlo. Pero nosotros no hemos hecho esa labor. Somos cristianos que queremos que la gente se circuncide, que cumpla la ley de Moisés. Y por tanto, de esa es la única manera en que pueden ser cristianos. Y no es así. Eso no es verdad. Eso no es lo correcto. Y ahí está el gran problema que tienen los seres humanos. Que normalmente perdemos la visión del Evangelio de Cristo. Porque comenzamos a poner rudimentos, exigencias humanas y terminamos tergiversando la verdad de la palabra de Dios, yo doy gracias a Dios por estos mensajes de la palabra, yo doy gracias a Dios por estos, estas orientaciones que la Biblia nos muestra, yo te voy a decir a ti ahora, si en alguna iglesia te rechazaron porque eres así, porque eres asado, porque no cumpliste algún reglamento, no te desanimes, Dios tiene un pueblo que está formando, un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad, así como le dijo Jesús a la samaritana, un pueblo que no importa si está en Jerusalén o fuera de ella, si está dentro de la iglesia o fuera de ella. El Espíritu de Dios está confirmando los corazones de los incircuncisos, de nosotros que somos cristianos, que luchamos todos los días para vivir una relación personal con Cristo, porque la vida con Cristo no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Tú y yo luchamos por ser de Cristo. No importa cómo nos encuentre Cristo que después Él, desde adentro, nos hará cambiar, nos producirá los frutos que el Espíritu Santo producirá en nuestras vidas como fruto de su presencia y no de la exigencia externa de un concilio o de un comité o de una junta o de una iglesia. Yo deseo que Dios te bendiga y que este mensaje, mañana vamos a continuar con lo que pasó en el concilio. Yo te quiero animar a que si el Señor ha tocado a tu corazón esta noche, tú acepta a Jesús como tu salvador personal. Y entrégale tu corazón, entrégale tu vida, así como estás. Y Él va a confirmar con su espíritu su presencia en tu vida. Amoroso Padre que estás en los cielos, danos tu Espíritu Santo. Confirma en este cuerpo inerte de nuestras, nuestra existencia aquí, tu presencia. Y ayúdanos a vivir una vida de relación contigo. Yo sé, Señor, que cada día el enemigo lucha con nosotros. Y nosotros luchamos para estar cerca de Cristo. No es fácil. Pero mientras tú vengas en las nubes de los cielos, siempre seremos triunfadores porque tú estás con tu espíritu enseñándonos el pecado, mostrándonos la justicia de Cristo, mostrándonos el día del juicio, que un día seremos liberados para siempre de la tendencia del pecado. Bendice mis amigos y hermanos que escuchan tu palabra todos los días, que puedan compartir este mensaje con otras personas y que tú puedas ser conocido en el mundo que nos rodea, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia. Y de justicia. En tus manos nos encomendamos esta noche, no olvidándonos de orar por las personas que nos han enviado sus nombres para orar por ellos. Permite, Señor, que su fe no falte, que se levanten de su lecho de dolor. Bendícelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches. Que el Señor los bendiga. Este es el programa Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Siempre a las 7 en punto. Que Dios te bendiga. Compártelo.